¿Por qué no vas a ver si hay... No. Oh pero ¡Se me sintió como si no me hubiera También buena Para papá, con el pim, pim, pim, pim, con el papá, papá Que viva siempre rojo en su universidad, de universidad O de lo que muera, que estoy ya dispuesto En mi testamento que me te que me han desde la prepa con una pelota y una bandera para de la universidad, de universidad A mí me gusta el pim, pim, pim, -pi de la universidad Para papá, con el pim, pim, pim, pim, con el papá, papá Viva siempre el tu de universidad, universidad. Y si voy al cielo, yo de ahí regreso, pues como mi prepa no hay nada igual, no hay nada igual. Con sus grandes espacios y sus corredores, lunas, las que barbaridad, que barbaridad. Y a mí me gusta el mi de la universidad para papá con el papá, papá, que viva siempre pronto su universidad, universidad Y toda la porra va siempre a los juegos, a ver a los que van a ganar, que van a ganar Con sus grandes pases y sus carrerones Toda la tribuna se pone a gritar, se pone a gritar Una dos, tres. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Thank you. Venga Venga Todas essa